No, ahora mismo no sé, Estaban necesitando sangre, vamos a ya, pasó? tú sabes. ¿Qué pasó? ¿Qué eh, pasó en tu en este momento? Ahora mismo no puedo dar ninguna declaración, te la voy a dar más adelante. Déjame yo entrar o sea, ahora mismo. Un accidente, eh, <risa> vuelvo y te digo, más adelante vuelvo y te comento <risa> eso. Regular, que le dolía mucho. Ella me decía. ¿Qué consciente? Sí, muy consciente. ¿Qué decía ella? Me duele mucho, me duele mucho. Ay, no... Sí, pero pues yo tenía el pie agarrado. Ay, no me lo suelte, no me lo suelte. Que había uno que estaba yo creo que era de este lado, lo tenía como salido, Igual si el otro lo tenía rompido, que se le jugaba así. ¿Y los, los brazos también? No, los brazos no tenía nada. ¿Pero ella eh. paró, por qué, por lo que Ah, no, no te sé decir, porque yo estaba limpiando una guagua allí, lavándola, y yo vi que los muchachos venían corriendo para acá y también le caí atrás. Entonces ya ella estaba ahí en el suelo, y ya la guagua iba para adentro, entonces yo la ayudé a subir para ahí, y, y montarle y todo eso. No te sé decir.